Siempre me ha preocupado mucho una permanente desinformación en donde tratan de decir que lo que yo pretendo con el proyecto es que prescriban todos los procesos y es todo lo contrario. Yo aspiro a que esta semana, como hay un mensaje de urgencia, hay una prioridad, pueda ser rápidamente estudiado por la, por la plenaria de la Cámara y del Senado. Tenemos hasta el 20 de junio y la verdad, he encontrado receptividad en un grupo grande del Congreso, hay una oposición grande eh, por otras razones, se oponen diciendo que yo lo que pretendo es eh, una burocracia excesiva y que lo que estoy es tratando de reclamar superpoderes y apoyar a la función legislativa y a los funcionarios de elección popular. El proyecto está en la Gaceta del Congreso, el, el proyecto está a la luz pública de todos, no obstante, eh, sigue la desinformación y por eso he estado tratando de a todos decirles y explicarles el proyecto y decirles que aquí hay transparencia en esto, y solo lo que pretendemos es, además de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana, evitar la catástrofe de tantos procesos que entrarían a ser prescritos.